Buenas tardes, querido público. Nosotros pertenecemos al Frente de Artistas del Borda. Hace 30 años que luchamos contra el manicomio. Desde las bases, desde la fundación del Frente de Artistas, eh, cumplimos con la desmanicomialización. El manicomio es un hospital y lejos de ser un hospital, porque la palabra hospital deriva de la hospitalidad, es todo lo contrario. El Hospital Gorda no es un hospital, es un exterminio de personas, de pacientes. A mí me dicen loco, tengo nombre y apellido, una vida y derechos, me siento frágil, me encierran. A mí me dicen cordura, los locos dan miedo, está bien que los encierren. El Frente de Artistas posee 12 talleres donde tratamos de liberar la creación de cada individuo devolviéndole la identidad que perdieron al ingresar al nosocomio. Siempre me dicen loco. Me ponen la etiqueta, no me dejan vivir sin ella. Siempre me dicen cuerdo. Los locos son los otros. No tienen cura. La locura no existe. Es un invento de los psiquiatrones y de los laboratorios medicinales. A veces puedo ver las cosas de forma diferente, le doy riqueza a la realidad. Las cosas son de una sola manera, todo es, todo es como yo lo veo y el que no coincide está loco. Un simple paciente, después de 25 años de estar internado en el Borda, debutó como trapecista a una cuadra de la peatonal de Mar del Plata. Hoy ya no es un paciente, es un artista. El arte cura, el arte sana, el arte cura. Soy más sensible, porque me animo a preguntarme todo. Yo soy más sano, porque tengo todas las respuestas. Yo soy frentista, porque siempre voy al frente. Me tienen miedo, me ocultan, me llenan de medicación, me esconde lo de los normales, de los normales, en los manicomios. A mí me dicen cordura, los locos me dan miedo. Está bien que los encierren. A los ciegos los ayudan a cruzar la calle, al loco lo evitan, cruzan por la calle, por la vereda de enfrente. ¿Cómo llegamos hasta acá, cordura? La vida es para los cuerdos, el manicomio es vida de los locos. ¿Tenés cuerda? ¿Te falta cuerda o te falta pila? ¿Cómo nos convencieron de que la única posibilidad que existe para ayudarnos es escondernos? No lo había pensado. No tengo respuesta para eso. La normalidad no existe. ¿Dónde comienza la normalidad? ¿Dónde finaliza? ¿Cómo aceptamos que no existo? como humano, que solo importa mi diagnóstico. Ah, no sé qué decirte. Siempre creí que la única verdad era la mía. Nos ponen una etiqueta, un diagnóstico, para retenernos de por vidas en un manicomio que no debería existir nunca. ¿Cómo dejamos que algunos crean que son plenamente normales? ¿Normales? ¿Respecto a qué? ¿No seremos normalizados? No tengo ninguna respuesta que darte sobre eso. Yo estoy orgulloso de ser chapita y artista. ¿Cómo permitimos el abandono del que padece y necesita de nosotros? No hay más respuesta que darte, no tengo cómo contestarte.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 ¿Cuándo, cordura? Cada uno de nosotros podrá ver que no hay locos, sino una sociedad que está disquiciada y convencida de que hay que ser perfecto. A mí me educaron para ser perfecto. Todo lo que no está en mi educación de lo, de, del orden establecido por la sociedad no existe. Sí, nosotros existimos. Lo demostramos a cada instante. Dejamos de tener documentos para tener una número de historia clínica, el Frente de artista ha invertido esa polaridad para reintegrarle la, la, la identidad al paciente, al tallerista, al artista, al ser humano. Cordura, ¿cuándo nos daremos cuenta que las, institu las instituciones necesitan de mi locura? Para calmar las, las angustias de los normalizados. Jamás lo había visto de esa manera. Querida cordura, si nos hacemos cargo de cada situación de la vida de nosotros y los otros, vas a ver, vas a ver crecer tu miedo. ¿Por qué no le temes, no le temes a la locura? Eso te hace creer, sino que tu temor es fallar a no ser normal. A mí mi mamá y mi papá me dijo que tenía que ser normal. Ven conmigo, hermano. Tú sí que me escuchas. Él es testigo de, nuestra, de nuestras torturas mentales. Yo voy a poner un poquito para El ambiente justo por tomarle gusto La cordura se asustó Entró en discordia contra la locura Y se aturdió Un dios en medio y loco sin remedio Me tuerzo ante el esfuerzo pos para cordura el encierro es perverso La locura sabe que fue correspondida más la cordura cree tener sabiduría No se le nota Tienen quienes la cobijan Pueden que el camino elija He sido un número entre redes que me aleja, Veo los rostros de mañana insanas, solo despierto oyendo mándale a gallas, a estas alturas la locura tiene nombre el espacio silencioso que cordura no responde, justificaciones y calificaciones, cuerdos y locos, distintas versiones, las soluciones ya no son mil explicaciones, locos y cuerdos con reacciones, son locos con dones, cuerdos con versiones, cuerdos que no llegan y vuelan porque se cela en torno a empuñadura. Hablé conmigo por seguir buscando cura. Pude creer que era evidente. Pero la cordura se le atrofia la mente. Pude confiar como un demente. Es que es así, es no es suficiente. Algunos jalan de estupefacientes. La cordura jala de sacar los dientes. La cordura atina a ser corrientemente. Mal mirada por cordura y sus creyentes.